En el barrio San Rafael, por favor Mira A mí no me grabes. No, no. ¡Mira, entre la casa, mira el agua, mira! ¡Mira, por favor! Por favor, miren cómo es que está cayendo la gente. Por favor, depositen ese dinero que ya eso está ahí para esa obra. Los ingenieros no más esperan para que ustedes depositen. Eso es lo que les dijimos. Por favor, que depositen ese dinero, por favor, para uno poder estar tranquilo. Miren, ese es el aguacero que cayó ahora, que no fue ni tanta. que ya han estado enfermos del dengue, por favor vengan a auxilio de nosotros, le vayan a San Rafael, por favor depositen ese dinero para que los maestros continúen el trabajo que se está metiendo el agua en la casa, por favor le hacemos ese llamado